Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta cajita de amor arcoíris que pinté con marcadores resaltadores, aprovechando que se acerca amor y amistad. Vamos a utilizar dos bases para tortas. Esta será la tapa y esta será la base que ahí les deje la medida. Vamos a forrar así. Esta será para la tapa. Y con estas dos vamos a forrar la base. Vamos igual a forrar esta parte. Si deseas puedes forrar solo un lado. Ahora vamos a forrar esta parte que sería para la tapa. Ahora vas a cortar dos tiras. Esta sería para la base. De 5 centímetros de alto. Y vamos a pegarle la cartulina morada. Este cartón blanco que estoy utilizando lo compré en la tienda del dólar. Pero pueden utilizar también el cartón duples. Si vas a utilizar cartón duples, debes de borrar la otra parte para que no te vaya a quedar el otro lado eh, café. Me parece que se ve más bonita así colorida. Vamos a utilizar marcadores resaltadores. Y vamos a empezar pintando así. Para que quede como un degradé. Ahora vamos con el color fucsia. Y seguimos con el morado. Nos quedaría así: vamos a pintar toda la tapa. Ahí tienen para que se entretengan pero queda muy bonita vamos a seguir con la tapa hacemos lo mismo seguimos ahora con el color naranja Ahora seguimos con el amarillo fluorescente. Les recomiendo para hacer esta tapa, eh, me parece mejor hacerla con el cartón duples. ¿Por qué no con este cartón blanco? También queda muy bonita a la hora de hacerlo. Con el duples. Bueno, ya teniéndola pintada, vamos a dar vuelta y vamos a aplicar silicona líquida para pegar una parte morada, porque quiero que toda la parte interior de la caja quede moradita o ustedes ya miran qué color les gusta. Ahora vamos a tomar la tira para la tapa, que ahí está la medida y le vamos a pegar otra tirita moradita. Como les digo, los colores los escogen ustedes. Vamos ahora a dejarla por acá y vamos a armar la base de la cajita. Nos quedaría así la base. Vamos ahora a utilizar papel seda. Voy a utilizar papel seda de colores. Este verde es papel crepé y vamos a arrugar cada papel así. Voy a hacer picadillo. A colocarle a la base me parece que es buena idea colocarlo con papeles de colores porque la cajita es como de arco iris. y vamos a picar nos quedaría así ahora sí vamos a colocarle la tirita a la tapa Vamos a pegarla así. Ya teniéndola lista, vamos a tapar. Quedó bien. Y ahora vamos a empezar a decorar. Vamos a utilizar cartulina blanca. Esta cartulina mide de alto 3.5 centímetros y voy a dibujar unos ositos. Ustedes pueden hacer el dibujito que deseen, el muñequito que más les guste. A mí me encantan los ositos porque son muy tiernos. Y voy a hacerlos o a dibujarlos en diferentes posiciones. Este lo voy a hacer como de ladito, como con una patica alzadita. este lo voy a hacer así de frente también levantando como una patica y este también lo voy a hacer así de frente y vamos a pintar cada osito con los marcadores resaltadores que decoramos la base y la tapa o toda pues toda la cajita Aquí me faltó el azulito, pero van a ser de todos los colores. Esta parte de la solapita vamos a pintársela también con los mismos marcadores. Vamos tocando los colorcitos. Y vamos a delinear. Este es un marcador micro punta delgado y este con el que estoy delineando las orejitas es un charque. Y vamos a cortar. Ya teniendo los cortados, como pueden ver, ahí también pinté azulitos que me faltó. Vamos a pegar todos los ositos alrededor de la base Y lo que vamos a hacer es delinear, yo estoy delineando con este marcador de punta fina, con este micro punta, para que quede más pulidito y nos quedaría así. Ahora vamos a decorar esta parte superior, voy a dibujar igual un osito que es muy fácil, voy a hacer esta parte así con lápiz, pero voy a ahora delinear para que lo aprecien, lo aprecien bien. Miren qué fácil se hace. Tenemos los ojitos, la carita, la naricita. Parte acá el rosiquito las manitos y para que no quede como volando voy a hacer acá estas rayitas ahora con marcador rojo vamos a hacer unos corazones porque como esta cajita es de amor quedan ideales los corazones y vamos ahora a escribir un mensaje yo voy a escribir quiero brindar por cupido porque estás a mi lado, me parece una frase bonita, pero ustedes pueden copiar la frase o mensaje que deseen. Y esta palabra LADO lo voy a hacer o a escribir con marcador Sharpie de punta gruesa. Lo que voy a hacer acá es delinear porque me quedó un poco clarito y quiero que me quede más oscurito, que resalte más ese negro en esos colores tan hermosos. Me parece que es una idea muy bonita decorar así. Nos quedaría así la cajita. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que me sigan apoyando porque voy a estar muy juiciosa subiendo videos. Manito si ¿sí te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte.